¡Ah! El agua caliente ha vuelto y me he quemado. Y eso que soy un demonio. Por eso me desapunto y rompo el contrato de gas natural. <risas>